En este apartado se va a interactuar con las operaciones booleanas para ver cómo estas operan. Podemos observar que existen dos parámetros básicos, true y false, los cuales dan el resultado de una operación booleana. Podemos ejecutarlas y ver que éstas dan el resultado con su mismo nombre, true y false. También en ocasiones es posible que se utilice otro tipo de resultado como booleano, como por ejemplo el none, siendo que igualmente utilizado a veces como false o también puede dar una solución equivalente a false, true en ocasiones es equivalente a la existencia, de tal forma que si existe una longitud o un tamaño superior al, al, a, la, a la longitud vacía, esta da un resultado de verdadero. Podemos comparar cómo esto funciona, operando con las operaciones booleanas, las operaciones de verdad y de falsedad. Al igual que en el álgebra de Boole, estas tienen las mismas consecuencias. Viendo que si, que si operamos verdadero con una serie de verdaderos, todos ellos devuelven la operación verdadero. Al igual que si operamos verdadero con, un, con algún valor falso, esta devuelve el valor falso. Igualmente, si ambos valores son falsos, podemos observar que el resultado es falso. Podemos observar cómo funciona esto con una serie de operaciones, de tal forma que se concatenen una operación tras otra, al igual que se podría realizar con la operación suma o con la operación resta. Igual podríamos realizar cómo funciona el, la operación con el bitwise or, ya que la anterior era la operación and, la cual se marca con un and Esta operación or se ejecuta al igual que podría realizarse la operación si una cosa es verdadera o la otra. Dando el resultado que este me muestra. De tal forma que si cualquiera de las operaciones es verdad, el resultado es verdad. Y si una serie completa es falsa, el resultado será falso. Igualmente, podríamos observar cómo funciona el operación o exclusivo o. De tal forma que este funciona a modo de par impar, de tal forma que si el, el número de resultados verdaderos es par, devuelve falso. Y si el número de operaciones verdaderas es impar, devuelve verdadero. Podemos operar una serie de resultados y ver cómo esto. ¿Cómo esto opera? De tal forma, estas operaciones son equivalentes a, por ejemplo, el falso sería equivalente a la operación del, con el valor 0, de tal forma que en ocasiones podemos utilizar también el valor 0 como, como valor, de tal forma que esta utilización es válida o verdadera. Igualmente, podemos utilizar o co comparar la, la opción verdadera con el valor 1, de tal forma que esto es operado y el resultado es verdad. En ocasiones, una serie de resultados es considerado verdadero si su resultado es mayor que 1. Igualmente, su resultado es falso si su resultado es mayor que 0, de tal forma que se puede observar eh, o se podría operar el operador ampersand al igual que se podría operar el operador suma en un entero con valor 0, de tal forma que si todos sus valores fueran falsos o sus valores fuesen 0, la suma total de todos los valores 0 cero diese 0, cero, siendo esto falso, de tal forma que si la operación fuese verdadera o de valor 1, al hacer la suma de todos ellos, la operación fuese 1, de tal forma... ...o mayor que 1, de tal forma que el resultado fuese verdadero. Igualmente ocurriría con la operación OR, lo que pasa que en este caso... ...en lugar de compararlo con un valor de, de mayor que 1, lo estaríamos comparando... ...con el valor completamente 0 y compararlo con la orden falso. Las operaciones booleanas es necesario conocer cómo se operan y cuáles son sus resultados... ...de tal forma que es necesario aprenderse sus tablas de verdad, de tal forma... ...que esta información debería memorizarse, de tal forma que podamos operar con ella y, y saber qué tipo de resultados nos va a dar a la hora de invocar estas operaciones booleanas. Generalmente, este tipo de operaciones eh, se realiza de tal forma que con, al realizar un ad person a una serie de condiciones o de evaluaciones, si esta se sigue evaluando hasta encontrar una orden falsa. Una vez encontrada una orden falsa, esta termina. Igualmente con el bitwise or, de tal forma que se va evaluando las distintas expresiones, de tal forma que si una de ellas es verdadera, deja de evaluarse el resto, considerándose ya la evaluación como verdadera. Esto agiliza o disminuye el número de análisis que se deben realizar al, al realizar estas operaciones booleanas.